no te lo vas a creer ¿dónde termina esto? bueno eh, vamos a ver eh, varias cosas que llevamos mucho tiempo viendo y aunque parezca mentira me pongo color cuando me miras eh, bueno, pues estamos en un punto mmm, que buscábamos y algo día, ¡ay, qué oportunista! creo que llevo tiempo avisándolo pero bueno eh, mucha gente se piensa que cuando yo digo que no estamos en un mercado alcista, que estemos con cuidado, que esto no ha terminado, que esto es más largo de lo que parece, lo digo por fastidiar, o porque se me ha ocurrido ese día, me he levantado así y he dicho, eh, o sea, vamos a, a, a fastidiarle la moral a la gente, no, es por experiencia, es por conocimiento, y lo que me sorprende, lo que me, realmente me sorprende, es que gente que ya ha pasado por esto, ...e incluso gente que ya pasó por esto... ...y no solamente en este mercado... ...sino en otros y en otras crisis... mucho anteriores... ...le dé la vuelta al mercado... ...por el simple hecho... ...de vender más vídeos... ...pero bueno, si es lo que queréis, a lo mejor es lo que hay que hacer... ...pero yo lo siento mucho... ...no, no entro en ese, en ese perfil... ...bien... ...dicho esto... ...decía San Juan de la Cruz... ...me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. Exactamente igual que el mercado. Hay que aceptarlo tal cual es. El mercado es así. Y precisamente estamos esperando estos momentos de mercado. La fiesta que se están pegando en la comunidad, por lo menos en la de alumnos, también en el canal VIP, eh, es genial. O sea, me encanta porque era lo que llevábamos tiempo esperando. Esto es una realidad, esto es así. O sea, el que no os invito a ir y preguntar, ¿vale? Es igual que cada vez que alguien me pregunta, oye, ¿y tu curso hace esto? ¿Tu curso eh, me va a servir para algo? Yo lo que digo siempre, entra y pregunta en Discord, entra en la de estrada en, la en el Discord, que tenéis por aquí el link, y pregunta en la comunidad. No soy yo, yo creo que se deba ser yo quien nos diga las cosas. Allá cada uno. Por cierto, en la semana que viene os pues, pondré en cada vídeo, os lo recordaré, un código de descuento por el Día del Padre que alguien me dice, joder, por el Día de la Mujer no has hecho nada, lo hago por el Día de la Madre, eh, pero vamos que aparte lo hago cuando me da la gana, en fin, eh, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver por qué, os digo que no os vais a creer lo que vais a ver, eh, y estamos en una zona muy buena, muy muy buena, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Nos queda un mes 105 días, según el calendario de hoy, 22 de junio del 24. Nos da, nos da el halvin o sea, imaginaros, o sea, ni, ni, ni, ni coña. Sabemos que esto va eh, mayo-abril, así que bueno, abril más bien, yo creo. En fin, eh, modelo de precios de Bitcoin. ¡Dou! ¿Dónde estamos? en nuestra querida línea naranja, estamos ahí otra vez, estamos otra vez en zona de compras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno haga lo que dé gana. Yo simplemente eh, os vuelvo a insistir, os vuelvo a repetir. Eh, ¿En qué modelo? Eh, pues yo trabajo, trabajo con este modelo. Os lo he puesto mil veces, os lo voy a volver a poner aquí. ¿Qué me quiere decir esto? Que puedo empezar a hacer compras. Que puedo empezar a hacer compras. ¿Entre qué rangos está ahora mismo? Entre los 19.900 y pico y los 16.156. Eh, ¿Vale? ahí ya cada uno que haga lo que quiera yo nuevamente insisto os vuelvo a dejar aquí debajo este link por si alguien quiere eh, pues bueno, dirigirse con este eh, modelo para sus compras y sus ventas eh, hace un par de días dije eh, que bueno pues que prefería si no teníamos fuerza para ir a la zona de 20.000 eh, pues que prefería vender incluso vender alguna cosa en alguna un poquito de pérdida de hecho. A una, una parte sí si, si tuve un poquito de pérdida, porque aunque hice compras en esta zona con la ruptura de la línea de tendencia y e hice alguna compra aquí, estaba bien compensado. Bueno, pues sí que ha habido una, un 5% de ese 15% extra que metí, eh, que bueno, pues que he tenido un 2% de pérdida. No me, eso no me importa. ¿Por qué? Porque ahora empiezo a comprar con mucho beneficio. Ya he hecho las primeras compras. ¿Dónde he hecho las primeras compras? En la media de 200 de diario. ¿Vale? ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué ahí? Y no es... Y no en otro sitio. He empezado, ¿vale? O sea, el de ese 15 que volví a vender. Le saca un 3%, creo, muy poquito, una, una castañita, pero bueno, algo es algo. ¿Por qué empiezo a comprar ahí? Ahora os voy a enseñar por qué, ¿vale? Y lo vais a entender rapidísimo. Eh, y vuelvo a repetir, empezar a comprar, ¿vale? O sea, un 5%, todavía me queda otro 10. Para volver a estar en un 50% he comprado, el otro 50% todavía no lo he tocado. Bien, que no me importa, que si pierdo aquí y al final me voy más abajo, como tengo otro 50% de respaldo me la pela, ¿vale? Pero, eh, bueno, vamos a ponernos en cuatro horas. Bueno, si, para que lo veáis en diario, ¿vale? Teníamos este supuesto hombro, una posible cabeza, podíamos hacer un hombro, al final no sé si se producirá o no se producirá, ya lo veremos. Estamos todavía en posible zona de, de que se haga. Está raro, ¿vale? Pero, ¿por qué? Primero, media de 200, ¿vale? Eso es una. Pero, si os fijáis, veis esta línea que tengo aquí marcada, Vale. Vamos a ver esa zona en la que estuvimos muchísimo tiempo. Lo vamos a ver en cuatro horas. Mejor. Es esta. A ver, vamos a... Esta pequeñita que veis aquí. Vale, Ahora mismo no es esto. A ver, sí. Vamos a ampliarlo más porque si no nos deja. Estuvimos mucho tiempo tonteando como soporte, lo pierdo, soporto, me vuelvo a apoyar, resistencia, resistencia, resistencia, lo vuelvo a pasar, resistencia. Entonces, es una zona vale, en la que, bueno, pues eh, aparte de que nos dio muy buenos beneficios, porque es una zona lateral que duró bastante tiempo, bueno, pues es una primera zona previa a lo que es el soporte real. ¿Dónde está el soporte real en estos momentos? Vamos a pulsar para que nos salga aquí en azul: 18.519, 17.981. Eh, esto yo creo que está bastante claro, ¿vale? Ese soporte, no creo que haya que dar demasiadas explicaciones sobre él. Tenemos aquí una resistencia importantísima: soporte, soporte, soporte, soporte, ¿vale? Toda esta zona de soporte se perdió, se retesteó, nos pusimos abajo a este TP y para arriba. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos, ¿vale? De esta caída en la que estamos, ¿cuál podrían ser, ¿vale? Y esto me lo habéis mmm, preguntado por activo y por pasiva, pues vamos a verlos porque creo que es interesante hacer esa medición y decidir qué hacer. Bueno, en primer lugar tenemos el último impulso. ¿Cuál es el último impulso? Pues de esta zona, de aquí hasta aquí arriba. ¿vale? Ese es el último impulso. Vale, pues vamos a ver cuáles serían los retrocesos posibles de ese último impulso. Viene aquí. ¿vale? ¿Dónde está el objetivo? Pues lo estamos tocando, estamos en él. Fijaros que esto, son, esto es FIBO, ¿vale? Esto no son eh, mediciones por casualidad, vamos a, a comprobar, vamos a ampliar de que realmente lo hemos puesto en el sitio correcto, ¿vale? Ya están los máximos, un pein más abajo quizás, porque si no, alguno me puede decir, ¡ay, que traspasa un poquito! Bueno, ahí, y en la parte de abajo, pues sí, estamos ahí en esa zona verde, ahí es el mínimo, ¿vale? Venga, pues eh, tenemos un TP1 en el cual ya lo hemos rozado, en la zona de 19.809, lo hemos tocado perfectamente, es una zona, ¿vale? No es un punto exacto, pero bueno, es lo que nos indica el inicio, pues aquí lo vamos a marcar, como vamos a ponernos aquí, TP1. Venga, ¿dónde está el TP2? ay va, mi madre, que está aquí abajo, está por encima, por debajo del soporte, inclusive. Pero si nos fijamos, si nos fijamos, y ahora lo vamos a, lo vamos a dibujar, ¿vale? Vemos que aquí este TP1 ey, se pasó, este, esta, esta zona de, de mínimos, ¿vale? Oye, pues justo nos pilla en el centro del TP2, venga, vamos a dibujarlo. ...para que sepamos de dónde viene cada cosa... ...y ahora vamos a hacer otra medición diferente, ¿vale? Para ver si tenemos alguna confluencia que nos pueda ayudar... ...entonces dibujamos este segundo... ...venga, TP2... ...vale, pues ya los tenemos... ...si alguien quiere esta configuración de Fibonacci... ...ya sabe que se apunta al curso... Eh, ...lo pueda tener y se le enseñará a utilizarla... ...por supuesto que sí... ...ahora, ¿qué pasa? ...que aparte de este último impulso... ...tenemos el impulso total del movimiento... Entonces, vamos a medir también eso. Venga, pues nos tiramos nuestro querido FIBO desde de ese punto máximo en el que estábamos antes hasta este punto mínimo previo al arranque, más o menos, ¿vale? Ahí. ¿Y qué nos dice? ¿Dónde nos está dando...? A ver si nos lo quiere dar. ¿Dónde nos está dando el TP1? Lo está dando aquí abajo, ¿eh? Fijaros que lo está dando muy abajo, ¿eh? en 12.500. ¿Nos suena de algo 12.500? Yo creo que sí, no. Nada que aparte que es justo el centro entre la zona de los 13.750 y los 11.506 que tengo aquí marcados, que no están marcados por casualidad. Vamos a tirar una, una línea en 12.500. A ver qué pasa, ¿vale? Justo donde nos ha marcado FIBO. Ahí, pam. Una línea verde. Vamos a pintarla de otro color. Vamos a pintarla de color amarillo, por ejemplo, para distinguirla bien, ¿vale? Vamos a quitar este FIBO. Vamos a ponernos en diario. Y vamos a ver esa línea amarilla donde nos lleva. ¡Ostras! Pues fijaros que, oye, será casualidad, no será casualidad. Pero, ¿qué cosas tienen las líneas amarillas que nos lleva a esta zona de máximos? De agosto del 20. Subió, ¡pum! Un máximo e hizo un mínimo. ¡Qué cosas más raras ¿eh? tienen estas mediciones! No sé yo, ¿eh? Creo que es el que no nos toma el pelo. Bueno, pues que sepáis que está ahí, simplemente. Vamos a dejarlos, vamos a ver si, si se desarrollan. Ahora, esto quiere decir que tenemos que bajar aquí abajo o que ni siquiera tenemos que llegar, inclusive, a este soporte. No. Pues el lunes puede haber cualquier noticia y hace ¡pum! Y se va otra vez para arriba. Puede pasar perfectamente, ¿vale? ¿Y eso, mm, que no nos quepa la menor duda. Ahora, bien, por, mm, hay, por dos cosas. Una... Como está el RSI en diario, nos queda margen para bajar a esta zona, por supuesto que sí, 14.500. ¿vale? Vamos a dejarlo en eh, 18.500. 18, eh, perfectamente. Eh, o sea, yo creo que entre 18 18.500, que es la, bueno, es la, la zona que tenemos marcada de soporte, debería ser por RSI y por todo zona de parada. Ahora bien, ¿esto quiere decir que no puede bajar más? Claro que puede bajar más. ¿vale? Eso que no os quepa la menor duda nunca. Todo lo que baja puede bajar mucho más. Bien, eh, en una hora, evidentemente, tenemos el RSI súper desgastado, se ha recuperado bastante. En cuatro horas, todavía está súper desgastado. Esto no quiere decir que no pueda hacer dientes de sierra y seguir ¿vale? cayendo. De momento, si nos vamos a diario, que, cosa que, bueno, pues que está bastante es bastante interesante, vamos a verlo ya en la otra, es que sale, está ya muy manchada. Bueno, pues vemos que nos hemos venido a apoyar pues ya hicimos un apoyo, un segundo apoyo en la línea de tendencia. Ayer hablaba de que en la zona de, de seguridad que teníamos aquí y la línea de tendencia deberían hacer el soporte. De momento, de momento, eh, no hay cierre por debajo. Sí que la ha intentado atravesar, no hay cierre por debajo, pero volvemos a lo que hemos visto antes. La zona de soporte, ¿dónde está? En esta zona roja que tengo aquí marcada, igual que la tenemos aquí marcada en, en esta zona de esta forma de transparente como soporte. Aquí lo tengo marcado en una zona roja. Lo tengo marcada de forma distinta, pero bueno, o sea, al final deja de ser la misma, la misma gráfica. Bueno, pues vamos a ver si realmente funciona o no funciona. ¿Nos queda margen de bajada? Por supuesto que sí. Puede estar haciendo esto aquí dientes de, de sierra después, hasta que pase la línea de tendencia que tenemos RSI en diario, que hay que pasarla. ¿Vale? y de momento pues una vez que perdimos el 50% ya dije, esto es muy mala señal y efectivamente ya se ha sido y nos hemos ido al carajo, por eso yo decidí, oye, mejor vendo aquí ese spot no pasa nada eh, si una, una parte gano en otra pierdo pues ya está, pues esto es así y muchas veces aceptar una pérdida de tiempo es lo que te salva de la quema y como eso ya lo tenemos aprendido pues hay que seguir adelante bien, en cuanto al VLX, lo que nos marcó ayer después de la vela tan chunga que tuvo fue una subida de volumen, hoy por cierto, el volumen parece que va a superar el del día anterior, es decir, que una vela más pequeña tenemos más concentración de volumen. Sigue interesando la bajada, es decir, sigue habiendo más volumen a medida que bajamos. Hay que frenar ese volumen porque si no, no vamos a frenar la caída ni de coña. Uh, Ethereum por su parte, bueno, pues ha hecho una vela un poquito mejor que la de Bitcoin hoy, hoy. Y bueno, pues parece que hay que hacer, terminar con un cabezoncillo, con un martillo. Ya veremos a ver también cómo terminan ambos, porque, claro, eh, Bitcoin sí, todavía está demasiado alargada la, la vela del día y no está tan, ¿veis? con La forma de martillo que ya empieza a tener la de, la de Ethereum. Pero esto no es nada, nada raro, porque es que mañana, es sábado, sábado, sábado y día de Ethereum, puede ser un día en el que se produzca un repunte de Alcoins. Pero espero que esto os sirva y lo que vamos a ver ahora os sirva para daros cuenta por qué narices no os he dicho nada más de la cartera de altcoins y porque digo que las altcoins las vamos a poder comprar más baratas de verdad, tener paciencia porque llegará el momento en el que diga, venga, ahora sí mientras tanto lo siento mucho, pero no no por por, por mera responsabilidad vale porque sé lo que pasa, que en el momento sois unos agoreros y en el momento que diga el está todo el mundo comprándola y no, no se trata de eso Vale, en la parte de Total Market, pues ha metido un buen castañazo, un castañazo importante. Eh, ah, por cierto, otra cosa que quería enseñaros es eh, que alguien, alguien lo ha propuesto y ciertamente eh, puede ser. Vamos a verlo aquí porque creo que está no sé si está más limpio. Este. Sí, venga, vamos a apagar el, el, el Oling One. No bueno, salgan todas las medias. Y alguien estaba diciendo que si podíamos tener estar ten, haciendo una especie de hombro. Cabeza y que ahora se haga otro hombro eh, invertido para luego irnos al alza. Sí, incluso aquí tenemos uno y dos hombros. Cabeza, puedo hacer uno y dos hombros, cabeza y irse para arriba. Así, pero para que todo eso se produzca, imaginaros que, eh, pues bueno, estamos todavía con el primer hombro. Eh, que se produjese uno e eh, inclusive dos. Pues esto estamos aquí hablando de ya mayo, junio, inclusive. O sea, que todavía queda. Que no penséis que esto es. Estamos acostumbrados muchas veces a una recompensa inmediata, a un algo muy rápido. Eh, no, no. Primero, tragar un poquito la frustración que hay con esto, alguno más que nada, y, y luego ya veremos a ver si es posible eh, que esto sea un hombro. Entonces, como sea un hombro tan grande como este, fijaros que este vino desde el máximo que hizo en agosto del 22 hasta noviembre del 22, es decir, o, eh, septiembre, octubre y noviembre. Bueno, sí, septiembre, octubre y noviembre, tres meses. Estamos en marzo, abril, mayo, junio, lo que acabamos de ver. ¿vale? Entonces, eh, cuidado porque si es un hombro largo, pues puede, puede tontear aquí, que ahora que subo, ahora que bajo y luego, ya bueno, pues intentar irse arriba de, de, de hecho, el, de momento, el punto de pivote está perfecto, está genial ahora ya no sé si lo puede cumplir ¿vale? Eh, la dominancia de Bitcoin pues se ha metido otra castañazo, ya dijimos ayer que bueno, estos días que lo más probable es que nos vengamos a esta línea de tendencia, esperemos no perderla. Y eh, el dólar índice jugándola a primera hora estaba subiendo, veis que tiene una mechita hacia arriba, ha estado verde y luego y pues ya ha, pe ha pegado un castañazo hacia abajo, se ha recuperado, la EMA20 le sigue salvando, bueno, pero ya se ha ido casi casi a nuestra línea nitro de Loling One y bueno, pues ahí está tonteando. Por otra parte, hay amigos, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa con con eh, los cortos de Bitcoin pues lo, lo más probable era pues que tener una subida, luego una caída en un pullback a la línea pasada y luego volver a rebotar y efectivamente pues está justo ahí, está en ese punto es decir, eh, bueno, pues vamos a ver qué, qué, tal, qué tal qué tal lo hace, yo de momento lo dejo ahí sí que me interesa ver esto, vale ver cómo sigue creciendo a ver por posiblemente esta línea de tendencia le haga en un futuro de resistencia, vamos a ver en qué momento lo hace eh, las altcoins pues bueno, eh, vamos a ver cómo están las bueno, en negativo hay un montón en positivo andré tenemos aquí Crypterion un poquito INJ un 11%, muy bien NAC acaba, ya empieza a, el efecto sábado a estar ahí un poquito eh, puesto, SIS importante 4-15%, bien si sí, desde que rompió esta línea de tendencia no ha parado de subir, se ha venido a intentar el punto de pivote importante ir a por él, igual que la a Bitcoin, no ha podido se nos ha venido abajo, ahora bien desde esta zona, fijaros lo que lleva hoy que es un 4.15, parece que no hay nada pero mmm, en el momento que intente si no pierde esa zona, ir otra vez a la, a la alza, a la, a la misma zona de resistencia, el pellizco es importante ¿vale? Pues solamente de donde estamos más o menos, sin llegar al máximo, estamos hablando de un 54% ¿vale? Eso está bastante bien eh... Tenemos muchas en torno al 3 y el 2. Empieza el, ya os digo, el, efecto, el efecto fin de semana a producirse sobre las altcoins. Estamos muy atentos a eso porque bueno, pues puede dar alguna, alguna, bueno, pues algún, alguna satisfacción. ¿vale? Y eh, en cuanto a las altcoins contra Bitcoin, vamos a ver si, si me carga aquí. Vamos a ponerlo aquí en la lista. De, aquí parece Bitcoin pues tenemos también un poquito de todo, sobre todo a ver, aquí, ¿vale? vemos Cava contra el Bitcoin, 1, 11 y pico por ciento, estamos hablando contra Bitcoin, ¿no? contra el dólar, ¿vale? Fijaros, 6 contra Bitcoin, que está, estaba, estaba contra el dólar en un 4 y pico, pero contra Bitcoin está en un 6,52, Chile hizo un 5 y pico, eh, fijaros la cantidad que hay por, por encima del 4, del 5%, hay unas cuantas, entonces está yendo bastante mejor, vale, lo que hablábamos. Eh, Esos pares contra contra Bitcoin es un muy buen momento para ello. Eh, por otra parte vamos a ponerlo por nombre para ir a ver cómo está nuestro amigo Ripple. Otro 1,76% al alza, sigue subiendo desde que rompió la línea de tendencia, sigue al alza. Eh, ya está en el siguiente objetivo que hablábamos 18.53, vale, punto de pivote. Ahora siguiente objetivo plan lo tenemos entre los 2087 y los eh, 2005. Vamos, yo diría que de momento 2000 y a ver si nos vamos luego a por los 2087. Entonces sería, eh, es, es un movimiento bastante interesante. ¿Qué mm, porcentaje sería de donde estamos en los 2000? Pues más o menos, para que lo tengáis en cuenta, eh, uno, otro 8% más. ¿vale? Creo que irá un poquito más arriba, pero bueno, de momento otro 8% más. Las cosas están saliéndole bien a... A Ripple contra Bitcoin, bueno, también contra el dólar, pero especialmente contra Bitcoin. Eh, y está muy, muy interesante los pares contra Bitcoin. Echarles un buen ojo a ver qué sale en el rasca del 11. Bien, eh, poco más que añadir. Eh, terminamos con Bitcoin. Bueno, pues intentando hacer una vela diaria ahí un poquito tal. Y en cuatro horas, pues intentando hacer una paradiña justo en la línea de tendencia, zona en la que debería de, bueno, pues intentar hacer otra vela, otra otra otra bandera de osos. Eh, y a partir de ahí, pues oye, pues anchas castillas cada uno que vaya que vaya tomando las decisiones que crea conveniente en cuanto a compras y en cuanto a ventas, pero ahí está, está el mercado muy bien, aprovecha las oportunidades que para eso nos las está dando como digo siempre, invertir con mucha cautela, formaros y que la paciencia os acompañe chao, chao